Don Rafael, ¿está usted ahí? Sí, muy buenas noches, Ramiro. Un placer oírte. Y a bueno. ti también, Ramón. Gracias. Rafael, que es bueno, ya es un habitual, llevábamos ya un, una bueno, temporada no que no que no lo teníamos con nosotros y normalmente Oye. venía a vernos aquí a la mesa. Ahora, como se ha puesto de moda desde la pandemia eso de hacer todo a distancia, pero ah. pero te convocamos a que, a que vengas a la mesa a la mesa redonda en persona. Bueno, Encantado. Son, son tiempos en que la energía, siempre la energía es importante, ahora no es que sea importante, sino como dice el profesor Tamames, genera incertidumbre en unos países y, y terror en otros, realmente en Alemania, que además cualquiera que haya vivido en otro país de, de la Unión Europea, al norte de los Pirineos, sabe que lo de nuestro invierno es una broma, ¿no? A pesar de que el de Madrid ya es un poco más severo, pero vamos, el, el invierno alemán, pues es realmente una cosa muy, muy, muy, muy severa, ¿no? Eh... Desgraciadamente, esa es la situación que hay. Ya no hay irse a Alemania, incluso en España, hay una gran diferencia entre los consumos de gas del norte de la península y los que pueden haber en el sur, e incluso en Andalucía. O sea, que imagínate en Alemania... Oye, Rafael, sí, sí, sí. En, en el tema, eh, tú estás, bueno, tú conoces todo el, todo el sector energético bien, pero en particular en el sector fotovoltaico, claro, todo el mundo, ya estábamos en eso, ya todos mirábamos a las renovables como las energías del futuro presente, del presente futuro. En España se había pegado un gran tirón con eso, se bueno, se sigue teniendo ese problema, ...de que las renovables de momento... ...son difícilmente acumulables... La, ...los acumuladores los eléctricos, las baterías digamos funcionan regular y son caros, los otros la, la posibilidad de utilizar esa energía remanente en, en centrales reversibles por ejemplo, llevando el agua arriba para volverla a bajar bueno, es, es complejo se puede hacer, se hace de vez en cuando pero es complejo, necesitas eh, que el sistema esté engrasado y por otro lado, hablando con personas que están instalando seriamente en sus entornos particulares, la, la energía solar, lo tuyo, eh, me dicen que realmente las placas se están aumentando de rendimiento de una forma muy, muy importante y empieza la eficiencia, eh, más allá de que por la noche no tenemos y que es verdad que acumularla es muy difícil, que la eficiencia se ha multiplicado pues por un factor nada desdeñable. ¿Es así realmente en pocos años sí. la, las placas eh, están funcionando y están dando un rendimiento extraordinario? Ah, efectivamente. La tecnología fotovoltaica es una tecnología que ha madurado a una velocidad impresionante fundamentalmente y gracias a un esfuerzo que se hizo en la Unión Europea y fundamentalmente en España. Recordemos que entraron 62.000 familias a invertir en esta tecnología y que eso supuso que la maquinaria de desarrollo de paneles en China tuviera que apretar el acelerador porque España demandó en ese momento hablamos año 2007-2008 muchísimo panel, se perfeccionó Pero nos convertimos perdón Rafael, nos convertimos realmente en el cliente de referencia de China sí, en algún sí, momento? Sí sí, sí. sí, sí efectivamente. España fue en el año 7-8 una locomotora en la demanda de paneles fotovoltaicos que estimuló sensiblemente la producción de paneles en China España abrió el camino igual que lo ha hecho en otras tecnologías en termosolar hemos sido referencia o en otras, en otros ámbitos como puede ser de salvación pero desde el año 7 para que os hagáis una idea de la evolución del panel fotovoltaico desde el año 2007 a ahora eh, la fotovoltaica era capaz de producir a unos 300 euros megavatio hora en el año 2007 y ahora es capaz de hacerlo a 30 euros megavatio hora yo creo que esto es lo que demuestra ese salto tecnológico que es tan importante de la fotovoltaica. Y ahora que la sociedad empieza a familiarizarse con eso del precio megavatio hora, pues 30 euros megavatio hora... Es muy barato, claro. Gente es baratísimo. Por eso ha habido una irrupción importantísima de fotovoltaica y de eólica, eh, quizá ya no tanto... ...por conciencia medioambiental, que por supuesto también... ...sino porque son tecnologías que apartando esos criterios medioambientales... ...que son esenciales, son las más competitivas... ...no hay ninguna tecnología que pueda competir con fotovoltaica claro. y con eólica... ...30 euros megavatios, incluso en algunas zonas de buena irradiación... ...incluso por debajo... ...claro, lo que te decía tu amigo, que también estaba en lo cierto... ...es que el rendimiento es mayor y por lo tanto los paneles cada vez son más pequeñitos... Y por lo tanto, en más viviendas, con menos paneles, se puede producir más energía si nos referimos a autoconsumo. A autoconsumo residencial, que es una aplicación de la fotovoltaica, luego tendremos el industrial y luego tenemos los, los grandes En, en, en residencial, el un consumo estándar de una familia de cuatro o cinco personas, ¿qué necesita y qué cuesta esa instalación para darle servicio? Bueno, por lo menos durante el día, ya que por la noche o incluso la posibilidad de, de hacerlo con baterías. ¿Qué significa? ¿Qué superficie necesita de, de esas placas modernas, nuevas, eficientes? Pues eh, lo primero de todo es que la cubierta tenga buena orientación. Claro. Eso es fundamental. No todas tienen buena orientación. Luego hay que tener en cuenta que el 60% de la población española vive en edificios, en grandes ciudades y, y no es aplicable pero bueno, pues uno lo que tiene que hacer es dimensionar su instalación fotovoltaica a sus consumos, no más. No tiene por qué eh, hacer una instalación eh, mayor el autoconsumo, es precisamente eso, no para eh, producir excedentes. Entonces, estamos hablando de bueno, pues unos 3,5 kilovatios, 4 kilovatios, podrían ser más que suficientes. Si luego introduce un coche eléctrico, se puede ir a 5 kilovatios, con eso es suficiente. ¿En cuántos años se puede amortizar…? ...pues eso se amortiza en función del precio de la energía... ...el precio que tenga la energía en, en cada año... ...claro, si mantuviéramos los precios de hoy... ...pues en tres años se amortiza... ...eso está amortizado, equipos. claro... Pues ...claro, ¿cuánto puede costar? ...pues una instalación puede estar residencial... ...en los cuatro mil, cuatro mil euros, cinco mil... ...son asequibles, aparte ahora tiene ayuda... ...de las comunidades autónomas muy interesantes... ...y en tres, cuatro años uno amortiza los equipos... ...sin ningún problema, tanto es así que ha habido un boom en, en instalaciones de autoconsumo y que calculamos que vamos a llegar a los 2.500 megavatios instalados en el año 22. Espoleado también por el precio de, de la energía. Eh, ahora mismo eh, cuesta incluso trabajo que la instalación se te haga rápida porque los instaladores, los instalaciones Están los saturados. Los, están saturados. También es cierto y tengo que decirlo, que la crisis de suministros afecta también al sector fotovoltaico y que las placas fotovoltaicas se han incrementado sensiblemente en precio y que los inversores, que es otra parte imprescindible de la instalación, también, aún así, eh, se amortizan rápidamente. Y lo que es bueno para un hogar, pues es bueno para una industria, es bueno para, para un comercio. Eh, todo lo que se pueda energizar sobre fotovoltaica, pues tiene este resultado tan excelente la, la, la pena la pena es que no nos hubiéramos lanzado antes en, en, nos lanzamos pronto porque es verdad que España fue punta de lanza en el desarrollo de renovables pero luego tuvimos un parón tuvimos un parón en el 12 que nos hubiera venido sí, muy sí. bien el famoso impuesto del sol don Ramón ¿Sí? bueno vamos sí. a ver Rafael porque lo has explicado muy bien por cierto ...y la importancia de las renovables y sobre todo la fotovoltaica... Eh, ...no se puede exagerar porque es una especie de ruptura hacia el futuro... ...impresionantemente favorable para nuestra economía... Eh, ...el regadío por ejemplo, los kilovatios verdes... ...dentro de muy pocos años van a ser en su mayoría de origen solar evidentemente... Eh, y, sin, ...y sin peajes incluso para salir producción de, de esas zonas... ...lo que yo quería preguntarte... Es sobre el decreto ley 1422 de 1 de agosto, medidas de ahorro energético y otras, que a mí me parece un conjunto de medidas que pueden tener incluso contradicciones, pero especialmente en las temperaturas de los recintos, en la humedad relativa, etcétera, etcétera, las condiciones de diseño... Todo lo que son los escaparates, el cierre de puertas, inspecciones. Es tremendo. Es una cosa como para meterse toda la burocracia en tu casa a vigilarte, a ver por dónde responde Una burocracia que solo ha ejecutado el 9% de los de los fondos. Naturalmente, le son disponibles. Y la cuestión es, se combina con el mm. día de hoy. Con el día de hoy, cuando llega la noticia de, de Bruselas, que la señora mm. von der Leyen ha dicho que necesitamos un instrumento de emergencia que sería activado muy, muy rápidamente, quizá en cuestión de semanas. Y luego dice, en la actualidad el gas domina el precio de mercado de la electricidad y con esos precios exorbitantes tenemos que desacoplarlo. Yo creo que hay una, unas palabras con verdadero terror. La señora von der Fondelgaide sí. es alemana sí. y sabe sí. lo que viene en Alemania especialmente. Entonces, sí. ahora la, la Unión, ¿qué va a hacer la Unión? ¿Tenéis una idea en los productores de renovables? ¿Se os ha llamado a capítulo para explicaros algo? ¿Qué vamos a llevar a Bruselas de propuesta? por a ver... Eh, eh, es cierto, Europa está en, en, tiene problemas. Tenemos un problema muy serio porque la energía es en la base, como sabéis de todo, es la base de la competitividad, es la base del bienestar y sorprende que Europa, que precisamente nació sobre la comunidad europea del carbón y, y del acero, es decir, el primer vínculo fue energético, se haya olvidado de la energía y hayamos estado... ...dependiendo de, del exterior sin que se haya articulado una política energética común... ...como hay una política agraria común o como hay una embrionaria política de defensa común... ...por pues siendo el origen la Z del carbón y el acero nos hemos olvidado de una política común... ...que nos hubiera evitado estar en este aprieto, la crisis del petróleo del 73... ...tenía que haber sido también un serio aviso y sin embargo nos han hecho los deberes y ahora solo podemos poner parchecillos, ni siquiera grandes parches, solo pequeños parches, porque en la política energética son políticas a medio plazo, lo que planificas hoy pues eh, su resultado claro. se ve a cuatro, cinco, seis años vista, claro otra cosa es que hay quien augura que, que, que este conflicto se puede extender durante año, durante años y que tenemos que empezar a tomar medidas de carácter estructural, por eso cuando se habla del, del gasoducto que se quiere seguir desarrollando bien por, por por Italia o bien por por Francia, claro, eso no va a estar hecho para este invierno, pero es que a lo mejor tenemos que hablar de varios inviernos con el grifo del gas cerrado. Bueno, pues es verdad que el Ministerio, pues no se puede decir que se haya cruzado de brazos, el Ministerio desde hace un año eh, ha tratado de articular innumerables medidas, pero claro, son son medidas que no tienen un impacto grandísimo, sino que es un impacto muy moderado, pero la suma de impactos moderados puede dar algún resultado. ¿no? Es cierto que el tope del gas ha dado un resultado eh, interesante y precisamente eso yo creo que es la medida estrella que España lleva a Bruselas, que también Grecia lo está viendo con buenos ojos, y es topar el impacto que tiene el gas en el sistema eléctrico. Hay que precisar que de los consumos energéticos totales hacemos los españoles, solo un 20% son eléctricos. Solo. Entonces se pone la lupa en el, en el sector eléctrico. Pero eh, no es, es tan real, claro. claro. Claro, es una parte solo de nuestros consumos. El resto pues se va en gas y el resto se va en gasolina. ¿El parque automovilístico alcohol, que puede representar un 35%, un 40%? Pues eh, quizás esté algo más bajo de ese, de ese porcentaje, sí, pero si contamos el transporte por carretera pues es verdad que si sí es un volumen importante electrificar eh, la movilidad es esencial, electrificar es esencial, y electrificar la climatización pues es otro vector. Es decir, Europa hace muchos años tenía que haber visto que dependía del exterior, que no había estabilidad en esos países que nos suministraba los combustibles fósiles y tenía que haber empezado por electrificar. Eso era, Rafael, era una obviedad desde hace 50 años. Realmente es como lamentable. Es decir, teníamos que haber visto, lo hemos visto todos, pero hemos tirado por el camino más cómodo. Don Lorenzo, ¿qué le quieres preguntar sí, a Rafael? Sí, hola, buenas noches, Rafael. Pues eh, noches. Eh, yo antes comentabas eh, un poco, bueno, ya estaba hablando el profesor sobre la, estas medidas, esta nueva eh, ley de... ...que acaba de salir donde mete toda la burocracia en nuestra casa... ...y nos controla absolutamente todo, temperaturas, etcétera. Aparentemente, ¿no? por lo Pero, menos. Pero, ¿hay algún proyecto a nivel europeo o al menos a nivel español... ...dado que eh, tienen tanto interés en, en, en regularnos en nuestros comportamientos... ...en estructurar, por ejemplo, elementos o, o, o plantas de producción energética... Eh, combinadas donde se mezclan esas energías renovables con energía hidráulica como por ejemplo comentaba antes eh, Ramiro no de decir oye podemos utilizar estas estas eh, presas como baterías naturales vinculadas a energías eh, eh, bueno pues renovables eh, eh, temas geotérmicos es decir hacer realmente una planificación Energética, de ver cómo se pueden combinar todas las herramientas de producción energética que tenemos en estos momentos, que yo creo que permitiría optimizarlas y decir, vamos a invertir de verdad en poder dar una viabilidad a sistemas alternativos de energía, ¿no? y, y, y junto con ello también, pues, nuevos cambios que, que, digamos, lleven a que el consumo energético de los ciudadanos pues vaya simultáneamente, o sea, vaya sucesivamente disminuyendo, ¿no? Eh, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la mejora en todo el tema de las viviendas, ¿no? Eh, que permitirías decir, antes tú comentabas, es que hay viviendas muy mal eh, orientadas para el tema de los padres Bueno, pero es que esas viviendas mal orientadas se podrían estudiar si se pueden poner, por ejemplo, jardines o, o azoteas vegetales que mejoran muchísimo la eficiencia energética de los edificios. Y eso no está encima de la mesa. ¿no? Es decir, ¿hay realmente alguna idea de que podamos eh, avanzar por este, sí. por estos sí. senderos? Sí, sí. Hay, hay un plan nacional integrado de energía y clima que es el libro de ruta que tenemos que llevar hasta el año 30 y posteriormente hasta el 50. Es decir, sí que tenemos una ruta determinada que si se cumple, pues oye, habremos logrado en el 2050 haber culminado la transición energética y haber dejado atrás los combustibles fósiles, con un hito en el año 30, que cada vez se pretende que sea más ambicioso, de un 55% de consumo de energía total de origen renovable. El problema es que a día de hoy, como decía, poco más del 20 es eléctrico y dentro de ese 20 poco más del 10 instalado es renovable. Mira, ahora mismo estoy mirando el mix que está entrando en este momento en el sistema eléctrico. Me encuentro con que el 40 el 37% creo que es el 37% de lo que está entrando ahora mismo es ciclo combinado, que es gas, y el 21% es el nuclear. Es decir, ahora mismo eh, tan solo tenemos eh, hidráulica, un 6,30% entrando, y tenemos otra amenaza, que es la ausencia de, de agua. Sequía, eh, claro. Y tenemos un año seco, el problema se multiplica, no solamente en España, eh, también en Europa un año seco ahora mismo podría ser trágico porque ahora mi la, la hidráulica en España pues es un respaldo fantástico la, con qué se puede es verdad como hablábamos antes que las renovables son intermitentes y que la única manera de que den firmeza al sistema es ten tener tecnologías de respaldo no la hidráulica era una es una magnífica tecnología de de respaldo, pero si no llueve perdemos esa batería, porque el agua embalsada es como una batería. Y la nuclear, a, a, nos guste o no, pues sí que es una tecnología de respaldo que funciona perfectamente y que ahora mismo le da ese respaldo a la, a la renovable. Claro, el libro de ruta era tener eh, baterías lo antes posible, baterías, grandes baterías que se sumen a este respaldo. Y entonces ya tendríamos eh, cuadrado el... Rafael, ¿son viables económica y tecnológicamente las baterías para que en las fábricas y en las y en las uh, residencias particulares donde se puedan instalar las placas se pueda acumular o se va de precio y no tiene sentido pensar en eso? Lo van a ser en breve. Es decir, las eh, baterías, las grandes baterías que se quieren poner en el sistema a día de hoy, pues todavía sus números no son competitivo, aunque con los precios de la energía que tenemos hoy, si se mantuvieran por, por, curiosamente, terminarían por serlo ya, pero es verdad que se están incentivando eh, se están aportando ayudas eh, para madurar esta tecnología, hay que recordar que tanto la fotovoltaica... También en fotovoltaica, China, Rafael esa tecnología, igual que la de las placas Sí, eh, también en China aunque, aunque España también está destacada, tiene empresas que se han dedicado a hacer baterías desde hace muchos años y, y también podemos ser un polo ...importante en, en, en esta transformación... ...sobre todo en el ámbito del automóvil... ...pero quería comentar... ...que las baterías necesitan un apoyo... ...porque mmm, para alcanzar esa competitividad... ...pero no nos no olvidemos que la fotovoltaica... ...y la eólica en el año 4... ...en el año 5 estaban en pañales... ...y eso era ayer... ...y sin ayudas... ...sin ayudas nunca hubieran madurado... ...y de repente tenemos la llave para evitar... ...el cambio climático... ...para evitar esta dependencia del exterior... ...en eólica y fotovoltaica... Bueno, pues faltan por llegar a la mesa y será en breve las baterías y será un respaldo extraordinario, no solamente para el sistema eléctrico en su conjunto, que cuenta a día de hoy con nuclear, con hidráulica, eh, las plantas termosolares también son capaces de acumular energía con el sol, pero luego evacuar esa energía. Por la noche, la termosolar puede evacuar por la noche y actúa de respaldo. Y cuando tengamos las baterías, pues ya podremos estar muy muy tranquilos. Y entonces, poco a poco, podremos ir expulsando el gas, porque, como os decía, a lo largo del día, lo que más ha entrado ha sido gas y, y como os decía ahora, pues prácticamente el 35% de lo que se está consumiendo cada vez que alguien enciende un, un interruptor o una luz, pues un 35% de la energía en gas y eso es lo más caro. Que entra en el. Sistema. Y hoy, y hoy el... por ejemplo, durante el día, la solar y la eólica, ¿qué han significado? Pues mira, la, la, la, ahora mismo estoy echando hacia atrás en el diagrama y la solar eh, ha llegado a representar el 25%. Pero claro, dirás, bueno, eso es poco. Sí, es que tenemos poca solar instalada todavía. Tenemos muy poquita. Eh, tenemos a, a, aproximadamente unos 12.000 megavatios y lo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima quiere, quiere instalar en el 30, pues está ya en los 40.000, 42.000 megavatios más el autoconsumo. Claro, pero el... que son megavatios además que no rinden por la noche, evidencia, y no, no rinden tampoco las eólicas cuando se va el, el viento. Ese es el problema claro. de las renovables, claro, por eso tiene tanta importancia lo de las baterías y demás. Pero a mí el cálculo que hacía antes: 37 gas, 21 nuclear, 6 de. Hidro, hidroeléctrica. hidroeléctrica. Quedan 64 de renovables. Es una. 36%, 36 no, por ciento de no, renovables. El, esto, no, es lo que ha dicho. Era... Ahí es donde tenemos el problema. Claro, ahora, ahora mismo. Eh, voy a mirar ahora mismo el, el mix, porque el mix va claro, cambiando claro, a cada claro. momento. Pues ahora mismo el 21 es nuclear, fijaros. El, el... 37 gas. 47 es ciclo combinado de gas, 10 más, y luego 10. tenemos un porcentaje de ecogen... eh, eólicas el 14. Bueno, pues ese es el, el rostro que tenemos durante el día, cuando hay eh, sol, más? pues ahora mismo la, la fotovoltaica. ...dentro de unos años representará más del 55% en las horas de luz, sin, sin lugar a dudas. ¿Y si ahora tenemos. cuánto se ha representado? ¿El pues 25 ahora mismo el por 25%, la mañana, ¿no? pero porque ha instalado aproximadamente, pues eh, pues de lo que se quiere instalar... ...de aquí al año 30, pues tendremos instalado un, un 25% de todo lo que se quiere. Es decir, tenemos un futuro a medio plazo Difícil. muy interesante, donde por fin España... Por fin podrá eh, captar eh, industria porque ofreceremos unos costes energéticos bajísimos y eso es, es un hito. Eh, aquí en España hemos tenido costes energéticos bajos porque eh, históricamente pues ha habido apoyos, pero con la solar y con la fotovoltaica España… Oye. Rafael, lunes se nos va el tiempo, te vamos a llamar con más frecuencia, pero nos tienes que prometer que vienes que vienes aquí a vernos. Oye, una una respuesta muy breve, no tenemos tiempo, pero muy breve. ¿Es, es realista pensar que las placas solares pueden llegar a fabricarse en España algún día o no? ¿O vamos a depender de los chinos sí o sí? Tuvimos fabricantes en su momento tuvimos fabricantes interesantes en su momento pero con los chinos nadie puede competir ni en placas ni en nada yeah. qué ocurre en este ejercicio 23 posiblemente el mercado chino absorba toda su producción porque van a hacer una apuesta muy alta por, por solar por sí y eso va a ser un problema por eso las placas también suben y ya se están planteando en Europa fabricación de, de, de placas. placas ya dentro de, en Italia ya eh, se ha instalado una y no me parecería descabellado que se, que se empezaran a fabricar placas fotovoltaicas en nuestro país y sería una muy buena noticia Rafael, te dejamos eh, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre nos das un punto de esperanza de que, bueno de que pasaremos 10 años malos pero se supone que después <risa> y que sigáis Rafael con ese, con ese apostolado casi a veces de las renovables fotovoltaicas desde Ampier que es una trabajadora veterana de muchos años, para que el sol nos favorezca incluso por la noche. Gracias Ramón por tu apoyo siempre. Un abrazo Rafael. Un abrazo Ramiro, hasta luego. La verdad desnuda, Capital Radio.